Somos aleatoria eh, y la siguiente canción se llama Décimas de Más, su autor es Nicolás Estefanel. La, la ira, la ira, la, la ira, la ira la. Tras tu dolor Los rostros de tu rencor Te impedirán encontrarme Cuando vendrás a abrazarme Conozco bien tus temores Atragantado de ardores Cantaré hasta que me No sabía esperar, pues no sabías quererte Yo no quería perderte, pues no querías cambiar Las distancias y el amar son cosas que no se juntan Cuando la pena despunta, se llena el cuarto de arena Cuando la pena es ajena, las cosas ya no repuntan tanto los lazos apresuramos los pasos de lo que no es todavía cuando marcas día a día la distancia que es dolor pero es paciencia y razón que aún no consigo tener por más que no quiera no pudieron y otro darán lo que dimos buscar lo que no tuvimos lugares llenos de ausencia mezclar amor con paciencia necesidad de cuidar hay otra forma de amar y otra forma de conciencia Hay yo otra...